Los partidos de Concachampions, Champions, Santos recibió al Montreal de Canadá y ganó 1-0 con un gol de lo un gol de Osejo que entró de la banca. Eh, le anularon un gol al equipo del Montreal al principio. Había habido una falta. El bar dice falta, no cuenta el gol. Está tiñado el bar en esa jugada, el árbitro ni se había enterado y se acabó el gol. No hizo más, el Montreal tuvo algunas llegadas, pero Santos insistió, el portero fue lo mejor del Montreal. Baeza estuvo muy muy bien en la portería del equipo canadiense, pero finalmente Santos es un equipo más fuerte. Caixinha logra la victoria en un remate de cabeza de Osejo, que vino de la banca para dar el triunfo. 1-0 gana Santos al empezar la Conca Champions. ¿Es un buen resultado? Sí. Aquí tenemos la jugada del gol, un remate de cabeza pegado al área, gol y se acabó el partido. 1-0. Gracias.